En 1958, alcanzaba la vida eterna el humilde siervo Eugenio Pacelli, que gobernó la iglesia católica como su santidad Pío XII y fue el último vicario de Cristo en la tierra. Su pontificado fue la última llamarada fulgurante del sol de los pontífices, antes del eclipsamiento de estos últimos tiempos de gran apostasía y tribulación. Pío XII dejó intacto el depósito de la fe recibido desde San Pedro, y de manera profética nos protegió contra los lobos y contra los falsos pastores que no entraron al redil por la puerta para apacentar al rebaño, sino para la perdición de las almas. Su infalible magisterio inspirado por el paráclito, sigue brillando como una espada flameante implacable contra quien ose desafiarlo, pues quien peque contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Oremos. Pío XII, intercede por nosotros, que despreciados por el mundo, permanecemos fieles a Cristo esperándole en las catacumbas de nuestros hogares.